Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Cecilia de Birli y hoy no vengo a hablarte ni de marketing, ni de redes sociales, ni de venta, ni de comunicación digital, ni nada por el estilo. Hoy simplemente te quiero desear que tengas unas muy felices fiestas. Te deseo de todo corazón que compartas una muy feliz Navidad con tu familia, que tengas también un muy bonito Año Nuevo. Espero que puedas dejar atrás todo lo negativo de este año si es que lo ha habido en tu vida y que puedas mirar al 2021 con mucho optimismo. Espero que puedas realmente quedarte con todo lo bueno que sí que te ha dado este año, que seguro que han sido muchas, muchas cosas. Sé que este ha sido un año atípico, un año totalmente distinto, lleno de cambios, de incertidumbre, de momentos difíciles, pero lo hemos superado y seguro que el 2021 será un año mucho, mucho mejor. Así que espero que puedas centrarte en ello, que puedas recargar tus energías para que el 2021 puedas cumplir con todos tus deseos y tus objetivos. También te quiero agradecer por estar aquí, por haberme acompañado durante este año aquí en mi canal de YouTube, por haberte suscrito a este pequeño canal, pero que yo hago con mucho amor cada uno de los vídeos que te ofrezco cada semana. Te agradezco en serio por haberte suscrito, por estar aquí, por formar parte de esta comunidad, por impulsarme para crear más contenidos y compartir contigo todos mis conocimientos. Realmente, cada vez que me llega un mensaje en donde se me notifica que ha llegado un nuevo suscriptor a este canal, para mí es una alegría inmensa, me explota el corazón en serio y te lo agradezco muchísimo. También quiero desearte que... Si todavía no te has animado, el próximo año te animes finalmente a dar el paso para emprender y para vivir de lo que realmente te apasiona. Que puedas centrarte en todos tus objetivos, que puedas lanzar tu negocio, que puedas reinventarte, que puedas reestructurarte, que puedas tener el negocio que tanto deseas. Te aseguro que no hay regalo más grande en la vida que vivir de lo que nos encanta hacer, de lo que nos apasiona, levantarnos con ilusión, tener nuestro negocio, ser dueños de nuestro tiempo, de nuestra vida. Es realmente algo muy, pero muy gratificante. Así que espero y te deseo que si eso es lo que tú quieres, que puedas cumplirlo y que sea en el próximo año. Empieza ya hoy mismo a trabajar en ello. No es necesario esperar al 1 de enero. Ese es el concepto que te dejo hoy y bueno quiero agradecerte por estar aquí una vez más no me cansaré nunca de agradecerte porque realmente es una alegría inmensa tenerte aquí. El próximo año vendré con más cursos, más vídeos. Ya sabes que puedes sugerirme todos los contenidos que quieres ver aquí en mi canal y que siempre estoy abierta a escucharte. Pero bueno, hoy no me quiero enrollar con esos temas. Ya hablaremos más adelante de ello. Hoy simplemente te quiero desear que tengas unas muy, pero muy felices fiestas. Que las pases realmente bien, que puedas compartirla con todas las personas que tanto quieres. Sé que habrá personas que van a faltar en tu mesa porque son unas fiestas distintas, pero céntrate en que siempre estamos unidos, aunque sea en la distancia. Te mando un beso enorme y nos vemos el año que viene. Felices fiestas.